Avui hem aprovat el Viladecans amb Cuida, un document que desplega noves eines per fer una comunitat més forta a Viladecans i perquè tinguem una ciutat molt més inclusiva, on tothom té un espai on tothom cuida i també és cuidat. Avui hem donat suport a l'actualització del Pla de Prevenció de Residus, perquè entenem que en aquesta àrea s'està fent bona feina. Però hem aprofitat per recordar que pel que fa a la recollida de residus selectiva, fa molts anys que anem endarrerits. Ja municipis republicans que en només seis mesos de la implementació del servei de porta a porta han incrementat la salactiva selectiva un 32% a un 80%. Fa anys que el sistema dient que com a mínim en barris com Albarrosa caldría emprender aquestes mesures. estas insistint que cal avançar en aquesta àrea, és un reptat de futur. Anys juguem molt. En el pleno municipal de hoy hemos dado apoyo a la moción presentada por el equipo de gobierno para mejorar los servicios esenciales en de Cans. Desde Ciudadans llevamos años solicitando mejor gestión y más recursos para el centro Frederica Monseñ y también la necesidad de vivienda tutelada para personas con diversidad funcional. Sin embargo, nos surgen algunas dudas, como que el PSC traiga ahora estas propuestas a tres meses de las elecciones municipales. Por otra parte, hemos trasladado al equipo de gobierno, como hacemos habitualmente, los problemas que preocupan a los vecinos de Cans, En este caso, problemas de iluminación en Torre Roja, que siguen sin resolverse, y los coches abandonados en Albarrosa, algo que llevamos años reclamando. En el Pleno de hoy hemos votado a favor de las dos prórrogas de colaboración que se tiene con la Oficina de Vivienda de Cataluña. Creemos que todas las medidas en materia de vivienda son necesarias, sobre todo en Viladecans, que desde hace tiempo es urgente un proyecto habitacional para nuestra ciudad. Hemos recordado también al PSC, en este punto, que un ayuntamiento tiene competencia en materia de vivienda y puede promover y gestionar parques públicos de vivienda de alquiler asequible de gestión municipal, pero para esto hace falta un proyecto y convicción política. En el ple del mes de febrero hemos aprobado dos planes muy importantes para Viladecans: El plan de prevención de residuos, que está orientado a cuidar el planeta, y al plácido el Viladecans, de cans que está sobre todo orientado a garantir la igualdad social y a cuidar las personas.